Hoy os traigo Resident Evil 7. Uy, uy, uy, uy, uy. Vamos ahí con cuchillo que no quiero que me vengan a detectar, ¿eh? Está arriba. Vale. Uy, uy, uy. Tenemos que tener cuidado con los, los bichos estos ¿eh? Vale, nada, nada, nada Nos vamos, nos vamos Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale, como leches Aquí te, que tengo eh, Algún tipo de plano a construir del lanzallamas Vale, tenemos que utilizar un lanzallamas Vale, que si os acordáis eh, Lo teníamos eh, en dirección a aquella parte Me parece, eh Ahora, ¿yo puedo tirar por aquí? No, ¿verdad? Vale Tampoco me puedo tirar Ok, pues nada Vamos a tener que pelear con los bichos, ¿eh? Vamos a intentar eh, ir por las zonas Donde no haya tantos bichos Que pase por aquí Va la cosa complicada, ¿eh? Vale, re... Vale, estamos en la habitación ahora mismo del lanzallamas, ¿eh? El lanzallamas estaba por aquí. Vale, tengo más munición. Eso. El lanzallamas estaba en la visión justamente aquí, ¿vale? Ahora no sé dónde el leche este estará. Vale, aquí, aquí. Perfecto, perfecto. Me lo llevo. Perfecto. Esto no sé si será zona... Efectivamente, vale. Una zona segura, chicos. Eh, ok. Ahora puedo llevar más objetos. Tengo una mochila nueva. Perfecto. Lo que sí que voy a hacer va a ser... Eh, mirar a ver qué curaciones tengo para poder llevarme. Ahora mismo me quedan pocas. La pólvora la voy a utilizar para mejorar alguna... algunas balas ¿vale? Y eh, por el momento nada más, ¿eh? Tengo... Ah, mira, tengo aquí para curarme también, ¿vale? Así que me voy a hacer una, una curación A ver ¿Vale? Uy, quítate. Ya he visto yo ahí eh. Vamos a hacer una curación y Mira, ahora tengo mucho más hueco Por lo tanto, nos va a hacer falta para Yo creo que para el lanzallamas Ese eh. Vamos a mezclar esto con esto Perfecto a ver, lanzallamas No parece eh, que tenga combustible Ok Amigo Vale, otro coleccionable más No sé cuánto llevaré ahora mismo, ¿eh? No sé si lo he cogido todo, pero bueno Supongo eh, que... si no, pues ya lo cogeré en un futuro, ¿eh? Vale, pues listo Voy a guardar aquí la partida antes de nada, eso sí Porque no quiero yo sorpresas y, eh, chicos, tengo que coger una pieza No sé si os habéis fijado, ¿vale? Que tengo que coger una pieza De... Para la habitación esta, ¿vale? Para que se me abra un pasadizo Entonces, vamos a intentar cogerlo ahora mismo Con cuidado de que no esté por aquí la señora Y esto no era, ¿vale? Buen intento Ok Ok es un logro, ¿eh? Que me acaba de saltar Por si os lo estabais preguntando, ¿vale? Por aquí nada, ok Los mosquitos mejor matarlo con esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a volver loca con los mosquitos. Uf, nos estamos acercando a la vieja, eh creo yo. No me mola nada, ni un pelo, ya os digo. Vale, aquí tengo eso que lo cogeré en un futuro seguramente. Por este pasillo, perfecto, vale Me voy a curar Porque si no al final voy a terminar pillando Me queda esta puerta ¿eh? La que estoy mirando Vale, no tengo ninguna ganzúa Las ganzúas están siendo un problema ¿eh? A lo largo del juego Vale, no tengo Creo que no tengo nada, voy a echar un vistazo por aquí antes de nada, mira, aquí. Okay. Eh, tengo una ganzúa, perfecto. Me la voy a guardar, gente. <ríe> Espérate, eh. La acabo de ver. Me voy a guardar esa ganzúa, más que nada porque... Mira, me hace falta ahí algo que no tengo. <ríe> Nos vamos cargando a los bichos estos, que después se nos van a hacer eternos, ya os digo Y por aquí que tengo, vale, una florecilla Esto es una, bom una bombilla, o sea, una, un lanzallama de esto, ¿no? Vale, ¿puedo combinarlo con el... esto? ¿Puedo combinar esto? Vale, perfecto, ya tengo el lanzallama, así que guay Y ahora ya, chicos, sí, que sí, que nos vamos a ir a, a reventar los bichos, ¿eh? Ese por lo menos, ¿eh? Vale. Espero que, que se vayan y que no me... Vale, vale, vale. Ok, una, una leche de tan menos, así que perfecto. Vale, vale, vale No lo hemos cargado Ok, vale, vale, vale eh, No tengo ni idea qué es lo que me hace falta aquí ¿eh? Así que voy a utilizar Que creo yo Con la ganzúa Porque es lo único que, que he visto Pues ahora van a venir A, a toa por mí ¿eh? Vale, vale La tía tiene que estar arriba Por lo tanto Hay que encontrar Una forma de subir arriba Supongo, ¿no? Y ahora sabe dónde está la escalera, que yo supongo que será aquí Vale, ve A ver si no me muero, siendo tonta Vale, vale, vale, ya me he encontrado el sitio Ya hemos encontrado el sitio Ok, vale, pues nos vamos para el sótano Nos vamos para el sótano Que no me gusta ni un pelo, la verdad Vale, ok Mira, mira, mira, mira una monedita, gente Una monedita que nos va a venir de lujo, ya os digo, ¿eh? mi mujer? Sí, un, un nabo te voy a hacer caso Espérate, ¿tú? Ya está bien, mía. Quiero respuestas. Lo sé. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero. La loca, ¿eh? Yo, yo solo, solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! Te la lleva? Mira, sinceramente, yo después de haberla visto ya que es una loca del coño Yo ya la dejaría ahí, sinceramente, que hiciera con ella lo que le diera la gana ¿A lo mejor suena cruel? Oh, pues sí, pero... Se ha portado muy mal, ¿eh? <risa> Casi... Bueno, me ha cortado el brazo Ah, mira, mira, mira, mira Mira lo que tengo aquí Me ha cortado el brazo y yo a este amigo, pues me lo llevo Porque Por aquí ya no tengo nada Ahora hay que tener cuidado, gente, ¿eh? creo No sé yo si nos va a venir ya la tía No tengo ni, ni idea, la verdad ¿A qué os voy a engañar? Vale, perfecto Ya quitando todos los nidos Yo me siento muy mucho mejor, la verdad Porque así no nos viene a dar la, la lata Ahí está, la, ahí está la mamá, ¿eh? Ahí está la mamá ¿eh? Nos vamos corriendo por aquí Nos vamos corriendo por aquí Eh, no voy, a poner de mi, no voy a poner eso, ¿eh? Voy a guardar la partida antes de nada, gente No voy a guardar la partida O sea, voy a guardar la partida porque no quiero yo movida Antes de nada eh, voy a guardar eh, la que viene siendo esto, ¿vale? Esto de aquí también lo voy a guardar porque no me hace falta ahora mismo Y eh, listo Vale, me llevo esto y a guardar la partida, gente ¿eh? Que no quiero volver a hacer <ríe> todo este caminito Vale Ahora ya se supone que ahora mismo no nos debería de perseguir ¿eh? O sea, sí nos tiene que estar persiguiendo, ¿vale? La araña que ya la había hecho en otro intento ¿Vale? Ahora sí que nos tiene que estar persiguiendo la tía Pero no tanto como antes, ¿vale? Porque antes venía de directa por nosotros, ¿vale? Sarte ya, asarte ya ella ya, por favor A venir, ¿verdad? Qué asco, ¿eh? entonces yo no bicho. ¡Qué asco, por favor! Eh, para este combate... ¡Joder, joder! de, joder no, Yo no pasaría por ahí, ¿eh, gente? Yo no pasaría por ahí ni loca, ¿eh? ¡Qué asco, por favor! Para este combate lo vamos a pasar un poquillo peor Por el sentido de... A ver, a la tía En el sentido de que no tengo tanta vida Vale, no tengo tantas curaciones. Okay. Supongo que me tengo que tirar por aquí, ¿verdad? ¿Se están poniendo esto? Vale, sí, porque esa es la llave del murciélago y el murciélago tampoco lo tengo todavía, ¿vale? Que nada, me voy a tirar por aquí. ¡Ay! ¿Os acordáis que aquí es donde vino la tía eh, para encontrarnos con Mía? Eh, me llevo eso, que no sé lo que me he llevado Esto también, que no me lo dejo Y esta, la manivela esta Es lo que me había dejado, ¿vale? Vale, vale, vale Espero que no me venga ahora la mujer, ¿eh? Vamos a poner primero la manivela aquí. Ya la tengo aquí en la manita. Y espero que ahora mismo no me venga la tía. Por Dios. Vale, me lo vuelvo a llevar. Y y yo creo que la forma más rápida de volver va a ser por aquí. ¿eh? Sinceramente. Ajá, a la parte donde estábamos antes ¿eh? Porque Prefiero guardar primero la partida Y ya después Irnos hacia la zona que nos hace falta, ¿vale? Porque no quiero tener que repetir esto 20 veces, ¿vale? Vale, a ver, vamos Vamos a guardar esto hay un logro, creo, que es sin guardar la partida ni una vez. Que yo aquí, de hecho, no lo estoy. No lo voy a conseguir, más que nada porque es la primera vez que estoy jugando Resident Evil. Vale. Y en un futuro, pues no sé si me lo haré, la verdad, el logro. Pero bueno. No creo que me haga yo ese tipo de logro. Ya os digo, ¿eh? Vale, a ver. ¡Qué pechabichos hay, eh! La vieja nos está persiguiendo ahora, ¿eh? Hija de puta, hija de tu madre <ríe> Viene justo de donde tenemos que ir nosotros, ¿eh? Tiene que venir por aquí, eh. Espero que dé la vuelta, digamos, y que se meta en otro lado. A ver si se va. Es que no sé por dónde va a venir, eh. ¿Me da vale, viene, viene, viene. Vale, vale. ¿Viene? Ahí estás. Vale, viene. Y estoy, amiga. ¿Vienes a por mí o qué? No creo que venga hasta aquí, eh, por tanto. ¿Se va la, la abuela o qué? Que no sé si está justamente ahí, ¿eh? Echa un vistazo. Creo que es ahí, ido. ¿eh? Qué perra eres, de verdad, eh. ¿Viene? ¿Y ahora viene o qué pasa? Asco, ¿eh? le salen bichos del chocho. O Esta tiene que tener musarañas hasta. Vamos. Hasta ahí abajo, vale. ¿Tiene o qué, señora? ¿O me va a dejar pasar. Te vas a quedar ahí, perra. Entonces venía por mí. Qué pesada, ¿eh? Con los bichos, tío. Ven, que te estoy esperando Por favor Señora Uy, uh, qué susto esta, esta es lo que va a ser más por culera A la hora de, de los bichos, ya os digo ¿eh? Creo yo Mira, ya aquí no nos hace un Porque eso es como zona segura eh, quiero que se vaya por otra zona, tío Quiero que se vaya por otra zona Señora, ¿se puede ir a, a tomar viento por otro lado? Por favor Por favor, ¿te puedes venir conmigo? Oh, qué pesada, ¿eh? La tía Con las bichas, los lombrices y todo el rollo Vale, vamos a irnos nosotros por otro lado entonces Porque si no, no me va a estar dejando la, la pesa esta Vamos a irnos por aquí entonces porque no me va a dejar en paz. Y ahora el problema es que voy a tener que dar un rodeazo. Arriba, que sí que yo sé que está arriba, hijo. Ahora me va a venir por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale. Da, ¿eh? pues lo fácil es de hacer una inteligente la inteligencia de que vaya por ti y te persiga que dé la vuelta, tío. Eh, haga un poco más, ¿no? Eh. Vale, me llevo esto. Eso.. ¡Ah, mira! La llave del cuervo, chicos. Vale, vale, vale. Antes de subir arriba, creo que voy a subir a.. De ir a la casa, ¿eh? Creo que voy a ir primero a la casa, ya os digo. Más que nada. Pesadilla en los bichos. Hasta luego, amiga. Adiós, prima. Adiós. No quiero saber nada de ti. Vale, antes de irnos por esa puerta, chicos, voy a ir un momento a la casa, ¿vale? Diréis por qué, porque hay una llave. O sea, tenemos una llave del cuervo y tenemos también una puerta. Y me estoy acordando de que tenía allí un lanzagranadas, me parece, o algo de eso así tocho, ¿vale? Entonces, voy a ir a la casa, que ahora mismo aquí ya no me puede... Creo que no me tiene que salir nada. Mira, tengo aquí una hierbecita, que me voy a llevar muy rica. Eh, ¿Eso qué es? ¿Un cálice? ¿O qué leche Ah, Mira, una ganzúa. Vale, no tengo espacio. Vale, vale. Antes de nada, chicos, porque no tengo espacio, voy a ir a la... aquí. Vale, y lo dicho, voy a ir a... a por el lanzagranadas este, o no sé lo que tengo. por Ahí, pero bueno. A ver, algo que me pueda dejar. Por aquí. Por ahí. ¿Vale? Eh, eh, eh, la munición, ahora la cargo, ¿vale? Pero un poco más, ¿vale? Bueno, y sí, tengo que dejar espacio, ¿eh? Tengo que dejar bastante espacio porque ahora mismo voy un poco mal, ¿eh? De espacio. Voy a dejar esto de momento. Eh, eso también, ¿vale? Y la llave me la llevo, es lo único que me voy a llevar, ¿vale? A ver. No he guardado la partida, de hecho Que bueno, no creo yo que me pase nada Así que tampoco hay mucho problema Que ya Jack ha desaparecido pues eso espero Que venga ya Y la vieja no nos ataca, ¿vale? Así que por eso no, no nos tenemos que preocupar eh, Vale, no hay nada más por aquí Pues nada chicos, la llave eh, La llave que me hace falta es la que está aquí justo Vamos a tirar por aquí para abrir la puerta y ya de hecho, vamos a coger eso Vamos a coger también una... Un cofre que tenía arriba Que me he dejado Y así nos vamos quitando cositas, ¿vale? Eh... Creo que es esta llave, ¿no? Eh, llave del cuervo Ok, vale, perfecto Mirad dónde tengo otro cabezón, ¿eh? Que no había visto Vale, chicos nos llevamos el lanzagranada, perfecto, ahora sí que vamos a cheto. Esto yo recomiendo, mmm, hombre, yo recomiendo de cogerlo, ¿eh? Antes de pelear con la vieja esta, chuchona. Más que nada porque creo que nos va a venir bastante bien, ¿eh? eh y tengo combustible, tengo demasiado, ¿no? Y, y, y a ver si puedo recargar algún arma. A ver si puedo recargar Para llevarme esto No hace falta pero que va, ¿no? Vale, mira Me voy a hacer... Me voy a hacer munición de esta cheta Y pues tengo algo más Y mira, ya me he quitado un sitio Perfecto, vale Nos vamos Nos vamos ahora sí que sí A pelear, ¿vale? Con la vieja Supongo que tiene que estar por aquí, ¿eh? Uy, uh, la palanca chicos la palanca se me ha olvidado eh, se me ha olvidado de cogerla no creo yo que O sea no sé yo si me va a hacer falta vale pero ahora ahora lo vamos a averiguar vale a ver no no me ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! como me haga falta la palanca y no la tenga me voy a cagar en todo ¿eh? No tengo nada Gente, la acabo de cagar Me van a reventar, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Vale, viene por aquí la tía Ha de la nada, ¿eh? Señora, está muy loca usted, ¿eh? ya Vamos a intentar subir ahora ¿Tú? Me va a matar otra vez Los bichos cabrones Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Venga, venga Nos vamos, nos vamos gente Nos vamos para arriba, pero ya Vale, con un cañonazo la valío la va, la va Más que de sobra, ¿eh? Vale, se me está escuchando Perfecto todo Uy, ¡Qué asco, eh! Se ha descompuesto ahí, pero esa no, no ha muerto, ¿eh? Ya, ya lo puedo garantizar Vale, vamos a ver, ruido químico, no me lo puedo llevar ¿Qué tengo? Eh. Uh -huh. Tum, vale, vamos a abrir esta puerta No sé si tendré Más, más puertas Como esta, la verdad, si no dejaba esa llave Zoe, has intentado eh, coger arte alguna vez, ¿verdad? Intentarte... Vale. Que mire la artala vale. Padre, eh... bueno, es como una pequeña pelea, ¿vale? De familia, pero bueno, ahí se va a quedar. Espero que la hayáis podido leer. Que eh, todo perfecto. Mieco, ¿eh? Mieco dan bastante mal rollo. No tengo nada. ¿Pero qué? Espera Eh, Arca del sueño serio Los siguientes elementos eh, Esto que creo existe. Que es el suero Parte del suero ¿eh? No sé ahora mismo si nos vamos a tener que llevar algo Del muñeco ese, pero bueno Bien, tienes el suero Go child.